Saki y Joaquís no Jesús suyas y panoxe y lado o y toca Galilea Yehuanu y Juanu y toca Tiberias. Sanuuyes mieklácate ywan, hu milagros y es Juan y kauumpasti Jo kokoshke. Quema Jesús o tres cuquipan sen tepet ni maónpau un y no machiscawan. Y, naltin, y en para un, que un ka Nima Jesús uquitak, y enis yucatca para un hebreo, que chihuasque, un toca Pascua. Ni más Jesús, uquita, que llevó y camilla, que que ni si Y es hoyica Felipe. ¿Can un ricobás que tlacuasli, para unos chimes lame? Jesús, cuasli, y masticatca, tlino, que chihuas. Pero es hoyica uquilí, san para quitas, que estos Felipe. Ni más Felipe uquilí. Si no se para se para que se haga para que se haga para se se si no quito tica y en para en mi extacat, Jesús o Kisli. Si quimi li mano se uica no chime. Ne campanemia un cat camillex sacat, ni ma un pauno traslisque. Un tos lame catca canas macuilimil tracame. Un siwame stewan o quimpoque. Quemas Jesús o continlan un pan, ni maíz aquí o que maga traslávili Dios, o que maga ni mano no o quince lo ilike no chimego ni es Juan unpa y es igual tica san Luis que o quince y caun mi chime ni mano chime y jota cuaje san quech tiene quilla y cuaje Jesús que me dijo no marchite ca sin la liga no chunde o no cao para maga hit maíz pollo. Y conté, o que sentarí que junto a y o que más y es un milagro, Jehová Jesús o y pan Quema Jesús uquimat y caquinequias casisque para calactisque in rey. Y uxepa hoy ca uxespa y manisel tiuyas y panón